Aferos, yo soy Cerecero y vamos a empezar este versus de Ronaldo, record breaker, Qué cosa, contra Messi, man of the match, vean ahí los números, eh, impresionante, impresionante, eh, motor y cazador para los dos, eh, y vamos a ver no más, no más, vean las estadísticas de Ronaldo, tiro 98, velocidad 97, drible 97, no, no, no, es una locura, Messi sus mejores estadísticas es el drible, y la velocidad definitivamente son tipos de cuidado. No los quieres y menos juntos. Es como Freddy contra Jason, la película, el regreso. Ven aquí lo que hace Lionel Messi. Esto es lo que te da la pulga, la velocidad, eh, la capacidad de sorprender. Ronaldo, un tipo que tiene la pelota pegada en los pies. Se quita uno. bien con qué facilidad eh, logran meter el gol. La verdad son dos tipos de cuidado. Eh, ahora sí que son como el gordo y el flaco, pero versión FIFA. No puedo decir si hay una realmente variable eh, en estos dos jugadores, eh, si acaso podría ser la fuerza, pero vean lo que te hace un Ronaldo eh, con nada de espacio, es, es impresionante la, la capacidad de tirar, eh, con él tengo eh, el estilo de química de cazador, lo cual lo hace un tirador de 99 y velocidad 99, vean nada más lo que te llega a hacer, es una pesadilla, y Messi pues qué puedo decir, eh, son tipos muy buenos si acaso la fuerza le daría un poquito más de plus a, a Ronaldo y la altura tiene 99 de brinco, o sea una locura. Pero vean nomás lo que hace Messi, vean el efecto que le pone a la pelota ahí, es impresionante. Para mí los dos son los mejores y siempre van a ser amigos. Sí, los amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad. Y recuerden los fiferos, siendo amigos de verdad, ¡viva la vida! Vamos a cambiar.